De Ángelo Jiménez que puso la bola en juego para que los tigres derrotaran a los gigantes del Cibao. Cada vez que hay una situación apremiante, un momento difícil, el dirigente Mike Guerrero confía en ti. ¿Cómo ves ese momento? Como, como una forma quizás de, de producir, como una forma de que con tu experiencia, él siempre va a confiar en ti. ¿Sabe, tal vez sabe, piensa de la, de la manera que, que sabe que yo no me voy a apretar o paniquear en, en ese momento. Eh, me siento muy bien de la forma que, que él me usa. Y y nada, tú sabes, eso son parte del juego yo trato de hacer lo, lo correcto y trato de hacer lo mejor que pueda en el terreno de juego eh, puedo fallar, soy humano pero también puedo, puedo hacer la cosa bien en el momento. Hace unos días estamos hablando con los muchachos, sobre todo con los más jóvenes, y ellos dicen que admiran mucho la forma en que tú has asumido este rol que te han impuesto. ¿Cómo, cómo es tu relación con ellos? ¿Realmente era parte de, de ese trato que tú tuvieras una relación con ellos con relación a, a, a que fueras un ejemplo para ellos, en la forma de comportarte, en la forma de asumir muchas cosas acá? ¿Sabes? Eh, siempre yo me, me, me he llevado bien con los jóvenes, y después ya que que de jugar todos los días en, en el país. Eh, eh, me, me he enfocado más con los peloteros, tú sabes, para que eh, eh, vayan, vayan eh, progresando y vayan asumiendo. Esta, esta, pelota, esta pelota de aquí es muy fuerte. Eh, mucha presión, eh, fan, la fanaticada te quiere y después te puede odiar en un momento y trato de que ellos se mantengan enfocados, no importa lo que la fanaticada diga eh, yo lo he vivido muchas veces y también lo he vivido de la forma de, del otro lado de alegría, pero eh, tratar de, de mantenerse fuerte y, y, y me gusta hablar con ellos me gusta hablar de, de algunos errores que ellos hacen y también de las cosas buenas que ellos hacen y tratar de mantenerlo en el juego, y ese es el, el rol mío que ha sido en los últimos tres años aquí en el país, ya después que me fui para pa los gigantes, tenía una buena relación con todo el muchacho, con los toros, una buena relación, y volver otra vez aquí a Arturo Licea, donde comenzó mi carrera, eh, ¿por qué no seguir eh, en ese entusiasmo de ayudar a los peloteros jóvenes? Gracias De Angel, y felicidades. Ver, gracias. Seguimos con más de Licea TV.